Y nos encontramos con esto, estos son los artículos que no puedes subir el avión Pistolas, eh, granadas, eh, balas, este, pistolas de juguete, tijeras, eh, molcajete sí. Estamos a Cancún, esta es la salida, por ahí es donde salimos y aquí está, de aquel lado también hay taxis, pero es como una tarifa fija y eh, de este lado acá afuera también hay taxis, nos venimos hasta acá para ver si había otras opciones, ahí básicamente hay dos opciones, un shuttle que va de hotel en hotel y te cuesta 160 pesos o en nuestro caso que somos cuatro, eh, agarramos un taxi que nos costó 640 pesos y al comprarlo aquí también nos están ofreciendo el taxi de regreso a mitad de precio, es decir que de ida $640 y si lo compramos aquí el de regreso nos lo dan en $320, estamos viendo si agarramos el de regreso también, entonces Volaris tiene su Shurul por lo que veo y es algo que no, no nos fijamos pero Volaris tiene el Shurul, ¿Cómo funciona el Shurul de Volaris? ¿Lo tengo que contratar desde, desde que compro el boleto? Sí, señor. Ahora ya no lo puedo contratar, ¿Qué precio tiene? Eh? Ah, Exactamente la página cuesta 80 pesos por persona. ¿80 a, a la zona hotelera de Cancún? Hotelera. 80 y por persona. La del Carmen cuesta 200 pesos. Sí, como hay la verdad. Sí. sí, porque estoy viendo que el otro Chevrolet vale 160. Está a mitad del precio. Sí, no me fijé en la página de Volar y no lo hubiera sí. comprado ahí. Sí. De modo. Sí. <risa> y bueno, sí, no pues ya. Gracias. ¿Cómo va a regresar usted? Nos, me están ofreciendo un taxi de regreso. Ah, ok, ok. En 320. 320. ¿Cuántos personas son ustedes? 4 de que vuelva a regresar, ahí están los números de teléfono. Ah, ok. ¿Y también con volares puede regresar? Sí, así es, con volares o, comprar otra, o cualquier otra aerolínea. Japón, ¿Y, en, y, ¿Y me cuesta 80 pesos de revés? Un, ¿Pero lo tengo que hacer a través de la página? No, no, no. Usted marca un día antes, nada más preguntando por el colectivo. Y si nosotros tenemos los horarios de los vuelos. Ah, o sea, ya. un colectivo que concuerde con su vuelo, okay. que está para el de Viver, Ok. al 8 y, ya pasamos ocho y ocho, el... 16, pues es casi lo que me cuesta el taxi. Mismo, bueno, pero de todos modos ya tengo otra opción. Ah, vale. gracias. Ah, ya vieron, la entrevista undercover. ¿Cómo está el jale aquí del transporte? 160 el transporte, el volaris 80, pero tienes que hacerlo desde que compras tu boleto en la página de avión. Ya no lo puedes comprar aquí, pero de regreso sí lo puedes usar, 80 pesos. Y pasan por ti al, al, al, al hotel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 en la cual pueden llegar a este aeropuerto prácticamente las que hemos visto son tres la uno es el taxi la número dos son los shurls los shurls depende, puede haber de los hoteles o también puede haber de las aerolíneas como volaris volaris tiene su shurl que por 80 pesos te trae del hotel a acá al aeropuerto 80 pesos por persona y el taxi te cobra, cuestan más o menos en promedio Taxis de los de sitio autorizados que les llaman están como en 100, no 320 pesos. Y si es taxi de la calle, por ahí nos comentaron que alrededor de 150 o 160 pesos, algo así. Eh, pero bueno, este, y también existe el ADO. Hay un ADO que viene del centro de Cancún eh, y no sé si de la zona hotelera y otra estación de ADO y ese cuesta 70 pesos por persona. Esas son las opciones, las opciones para llegar aquí al aeropuerto. Claro, si te trae algún pariente o tu, tu padrino que vive aquí en Cancún. No es nuestro caso, ¿eh? pero bueno, nosotros, nosotros nos venimos en taxi. Ya lo habíamos pagado previamente cuando llegamos. Ahora, ya que llegas, lo están remodelando este aeropuerto, nos tocó obra, todo esto es parte de la obra. Ahora, ya que llegas, hoy es domingo, son las seis y media de la tarde, hay bastante movimiento.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 y allá al fondo es Volaris. De este lado están baños. Y aquí podemos ver los vuelos. El tablero de los vuelos. Aquí está, arriba. Al fondo hay una tienda, convenience store, que es como un mini super. Y ahorita vamos a pasar. Este es el Aeropuerto Internacional de Cancún. Ahí tenemos un Starbucks, tenemos un cajero para pagar estacionamientos. si te trajo tu padrino. Y una tiendita de souvenirs y chacharas. Ok, vamos a pasar del otro lado a ver qué hay. Y nos encontramos con esto, estos son los artículos que no puedes subir el avión. Pistolas, eh, granadas, eh, balas, este pistolas de juguete, tijeras, eh, molcajete, si tenían alguna duda, un molcajete no pueden subirlo a la parte arriba del avión, este, <ríe> qué más vieron las esposas, qué más cúters, no pueden llevar cúters, pasta de dientes grandotas, todo lo que sea líquido de más de 100 mililitros no se puede llevar, nada de eso se puede llevar, pensé que era un, que era un plátano electrónico. Pistola de silicona no se puede, pistolas de cualquier forma no se pueden llevar, cinturones con, con balas tampoco, entonces todo esto no se puede llevar, así es que si quieren llevar la pistolita de recuerdo, documentenla en la maleta de abajo, porque aquí arriba no la van a poder pasar.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 Ah, ya tenemos el Johnny Rockets. Star Island Café. Ay, güey. Ay, güey. Ah, sí, no hay unas cosas... es como mexicana. Es como Sí, es mexicano. sí, mexicanos, pero ay, güey. Hay no, Están padre. padres. Ah, el marranito de... Mira, ¿viste este? Vean. los cinco soles. Kipling, Kipling, perdón, Starbucks, Convenience stores y aquí hay más tiendas, de relojes, y no alcanza a ver las demás. Y ahora vamos para arriba, salidas internacionales, vamos a ver qué hay acá arriba. Tenemos retraso de hora y media en nuestro vuelo, así es que hay tiempo para grabar nuestros clásicos videos de Duty Free. Subiendo inmediatamente a una la zona duty free Con todos los chupirules Y no voy a poder grabar Porque no traigo la GoPro Y aquí se me van a cachar grabando Ya siento los ojos de pistola Así es que voy a hacer así por encima Aquí puro chupirul Y de este lado Alcohol pero de otro tipo Todo esto es alcohol para poner Y todo eso es alcohol para beber Está bastante sortidita la zutifrís. Hay cigarretes, tabaco. Otra tienda highway. un Freedice Aquí está la highway. Los cinco soles. Seguimos grabando. Una de accesorios. Tienda de body shop. Tiendas como de artesanías, regalitos. Tienda de collection Guess. Collection Duty Free Desigual Victorinox Samsung Los 5 soles bueno, Aquí tenemos relojes Swatch Y continúan las salas De que Y aquí es donde las Maris me va a traer a desayunar ahorita Al boba Y creo que esta es la última área de Duty Free Está bastante completo los Duty Free Aquí tenemos un cafecito. Más comida. Johnny Rockets, California Pizza Kitchen. Allá. Carly Davidson. Y. Vinada Cobalín, Starbucks. Y ya. ¿Qué opina de este? Díganos su conclusión de este Duty Free. A mí me gusta mucho. Se me hace uno de los mejorcitos. Porque tiene muchísimos perfumes, tiendas de bolsas, de ropa, marcas padres que no ves en otros, este, en otros aeropuertos, la verdad que yo creo que de México es de uno de los mejores. Muy bien. Se lo recomendamos también los restaurantes, está el Johnny Rock, está el eh, California Pizza Kitchen, no sé sí, si hay de dónde escoges, se lo recomendamos. Gracias. Adiós. Adiós. Bienvenidos a La Habana, este es el aeropuerto internacional José Martín, ¿Qué? ¿no? Sí. <risa> eh, ya pasamos migración. Ahí nada, nos preguntaron que si habíamos visitado...